La teoría de juegos examina las situaciones de interdependencia estratégica, es decir, aquellas en las que la actuación de un individuo afecta al bienestar de los demás, del mismo modo que la actuación de los otros le afectan a él. Entre los distintos ámbitos en los que se desarrollan este tipo de interacciones está, lógicamente, la economía. Se han diseñado muy distintos tipos de experimentos neuroeconómicos orientados a constatar si se cumplen las predicciones que, basándose en comportamientos económicamente racionales, realiza la teoría de juegos, como los siguientes. Experimentos meramente de comportamiento, voluntarios sanos que dan muestra del papel, por ejemplo, de las emociones en la toma de decisiones, estudios con lesiones, que examinan las consecuencias de daños cerebrales en el comportamiento en la toma de decisiones. Examen del efecto de las drogas en las decisiones económicas. Medición de la actividad cerebral con electroencefalografías o magnetoencefalografías. Y imágenes en tiempo real del cerebro en su conjunto en el momento de tomar decisiones económicas a través de imágenes de resonancias magnéticas funcionales. Los dos principales juegos que se han utilizado para llevar a cabo estos experimentos, aunque hay más, son el juego de la confianza, que es conocido como el Trust Game, y el juego del ultimátum. Un ejemplo de los experimentos que se han realizado con el juego de la confianza es el, es el de Berg de y McCabe de 1995. En este juego hay únicamente dos participantes a los que se les dan 10 dólares a cada uno. El primer jugador que interviene puede enviar todo algo o nada de sus 10 dólares al otro, por el camino se triplica la cantidad que envíe y finalmente el receptor lo observa y puede devolverle todo, algo o nada de la suma triplicada al primero. Todas estas reglas son conocidas por ambos jugadores. Es el juego de la confianza porque el primero ha de tener confianza en que el otro vaya a devolverle algo, pues puede perfectamente quedarse con todo. Por otra parte, cuanto más le envíe, mayor será la suma global que puedan repartirse. La teoría de juegos predeciría que el segundo jugador debería quedarse con todo el dinero, pues no tiene ningún incentivo para darle nada al otro, pues no se van a encontrar en un juego posterior en el que el comportamiento llevado a cabo en este vaya a influir. Siendo esto así, el primero, sabiendo que el segundo va a actuar de esta manera, no debería enviarle nada. Por tanto, actuando con racionalidad económica, cada uno, cada uno conservará sus 10 dólares. Los resultados experimentales, sin embargo, fueron muy diferentes. Los jugadores que deciden en primer lugar envían en torno al 50% de lo que reciben y los receptores devuelven, por lo general, la cantidad enviada, existiendo más variaciones en las cantidades devueltas que en las cantidades enviadas. Otro tipo de experimento neuroeconómico, conforme a la tipología mencionada anteriormente, es el de McKeith, Hauser y Ryan del 2001, quienes se plantearon la hipótesis de que el córtex prefrontal medio está implicado en los intercambios económicos cooperativos. La dinámica del juego es la siguiente. Los receptores podían recibir la propuesta de personas o de ordenadores. Para mayor facilidad del análisis se planteó como un juego binario, cooperar o no cooperar, como el de este gráfico. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Casi el 60% de los participantes mostraron comportamientos cooperativos. En este grupo, la región prefrontal media estuvo más activa al jugar con un humano que con un ordenador y esa diferencia no se apreció entre los participantes no cooperativos. Esto nos da muestras de que el hecho de enfrentarse a humanos despierta en nosotros sentimientos de injusticia ante repartos desiguales que no se aprecian cuando se juega contra un ordenador. Algo similar se ha podido apreciar en el juego del ultimátum. Este juego consiste en que de una determinada cantidad de dinero, por ejemplo 100 euros, un jugador propone el reparto que desee entre sí mismo y el otro jugador. A continuación, si el otro jugador lo acepta, se lleva lo propuesto, pero si no acepta, ninguno se lleva nada. La teoría de juegos predeciría que el segundo jugador debería aceptar cualquier propuesta que le hicieran, aunque fuera de un euro, pues siempre es mejor que no llevase nada. Un ejemplo sería el de este gráfico, donde vemos que ante distintas posibles propuestas del primer jugador, el otro puede aceptar o rechazar, en cuyo caso ninguno se llevaría nada. En un experimento realizado por Wood y compañía en 1982 llegaron a las siguientes conclusiones. La mayoría ofrece entre el 40 y el 50% y casi siempre son aceptadas. Ahora bien, si las propuestas caen al 20% son rechazadas en un 50% y finalmente aún, aún aumenta más la tasa de rechazo si el porcentaje cae al 10% o menos. Vemos por tanto que se incumplen las predicciones de la teoría de juegos, tanto en el experimento anterior como en este, pues en la toma de decisiones económicas entran en escena otros factores adicionales, como las emociones, y el hecho de recibir una propuesta de reparto que podamos considerar injusta o inequitativa nos lleva a penalizar al otro, aun cuando eso implique un coste para nosotros mismos. Otros autores como por ejemplo Sanfey y compañía en 2003 estudiaron qué ocurría en el cerebro con imágenes de resonancia magnética funcionales si quien nos realizaba la propuesta injusta eran personas u ordenadores llegando a la conclusión de que se producía una mayor activación de la ínsula anterior bilateral el córtex cingulado anterior y el córtex prefrontal dorsolateral ante propuestas injustas de humanos. En conclusión Vemos que las predicciones que realiza la Teoría de Juegos respecto a la toma de decisiones económicas de los individuos se ven incumplidas por el hecho de que incorporamos, junto con las meramente monetarias, otra serie de consideraciones emocionales y, nos y no nos comportamos co meramente como homo económicos Conocer esto es muy importante para poder interpretar adecuadamente los comportamientos comportamiento de los distintos agentes económicos y saber por qué actúan como lo hacen.